Tú sabes que el futbolín es también política, ¿no? Claro que sí, compañera. Lucha de clases. Guerra de posiciones. Guerra y apertura. Hegemonía, poder y movimiento popular. Atento al partido, que si no te la cuelan.